principios que fundan lo que es la existencia del proceso abreviado en materia laboral. De los principios reconocidos en el artículo 1 de esta nueva ley procesal de trabajo, tres de ellos son sumamente fundamentales respecto a lo que es la existencia de este proceso abreviado laboral, como es el principio de concentración, el principio de celeridad y el principio de oralidad. Ahora, este principio de concentración que nosotros también ya lo hemos desarrollado en clases anteriores, eh, está eh, es un proceso fundado en realidad en el cual en principio re, reunirá eh, actividades procesales unitarias, numerosas y varios actos procesales, pero que suceden los unos a los otros eh, sin solución de continuidad y sin plazos ni, ni términos de tiempo que los, que los separen. De ese modo, la concentración percibe que los procesos laborales en realidad se desarrollen con el mínimo cantidad de actuaciones procesales, a efectos de que de que el juez adquiera más fácilmente una visión en, del, de, en conjunto de todo el conflicto y todas las pretensiones que están solicitando las partes y que se van a someter a una decisión. De tal manera, en realidad, lo que se busca también con esta concentración o esta aplicación del principio de concentración es de que el juez no pierda la nación del proceso y de un solo acto pueda tomar una decisión y pueda ya hacer un análisis de toda la actuación de medios probatorios que se han dado eh, dentro de esta misma etapa. Ahora, en este proceso abreviado laboral existe en realidad una audiencia única, la cual se estructura a partir de lo que es la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. ¿no? Que también son propias del proceso ordinario laboral que desarrollamos la semana anterior. Ahora, las etapas de, concili de conciliación, de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia también están comprendidas dentro de lo que es este proceso abreviado laboral. Eh, este quizás amontonamiento de todas las etapas dentro de la audiencia única, uh -huh. lo que se busca es que el legislador diseña un proceso abreviado laboral en donde la concentración... Es, un, es en realidad el principal principio rector de la aplicación de, ese, de este proceso abreviado laboral. Es decir, acordémonos, el principio rector del proceso abreviado laboral es el principio de concentración. Es decir, que se busca que todos los actos procesales estén concentrados en una sola audiencia de tal manera que el juez pueda tomar conocimiento amplio en un solo acto de todas las pretensiones y lo que buscan conseguir las partes en el proceso. Ahora, también se aplica dentro de lo que es este proceso abreviado laboral el principio de celeridad. Este principio de celeridad, eh, según el profesor Montoya Melgar, Señala que gracias a este principio, eh, el proceso laboral puede gozar de una mayor agilidad de plazos, podemos establecer, y sencillez en lo que es la tramitación de este proceso. Este principio no es originario en realidad con la nueva ley procesal de trabajo. Ya la anterior ley, la, la 26.636, ley procesal de trabajo, también reconocía este principio como tal. Dime, Judith. Doctora, buenas noches, Perdón que le interrumpa. Eh, se me entrecortó un poquito, dijo usted, el principio rector del proceso abreviado es, esa parte se me entrecortó, por favor, gracias. Ya, es el principio de concentración. El principio de concentración es el principio rector de lo que es el principio abreviado laboral. Ahora sí, Judith. Gracias, doctora, gracias. No, no te preocupes. Ya, continuemos. Ahora, respecto a como les estaba mencionando, eh, en relación al principio de celeridad, no pensemos que este principio de celeridad eh, únicamente se encuentra reconocido en esta nueva ley procesal de trabajo, sino que la anterior ley, como les señalaba, la 26.636, ley procesal de trabajo, también reconocía la aplicación del, del principio eh, de celeridad. Ahora, sin embargo, la realidad nosotros eh, la vemos actualmente también con la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo. No se desarrollan estos procesos de manera célebre, todo lo contrario. Quizás hay mucha lentitud con la que se desenvolvían tanto en la anterior ley y los lazos enormes de tiempo ¿no? que meritaba la culminación del proceso laboral que permitía concluir que este proceso solamente estaba reconocido en... En el papel. Ahora, si bien es cierto la nueva ley para de trabajo ha implicado cambios, lo que busca conseguir a lo largo del tiempo es el desarrollo rápido, célebre de todos estos procesos laborales. Sin embargo, como les había dicho, si bien es cierto, la anterior ley y, con la, y a raíz de lo cual se implementó esta nueva ley procesal de trabajo que buscaba hacer ese cambio de que se pensara que este principio de celeridad solamente se encontraba plasmado en un papel, en realidad actualmente todavía se puede establecer de que los procesos no son tan rápidos, pero sí ha habido un gran cambio desde lo que era la vigencia de la anterior ley, la ley 2666, con la implementación ya de esta nueva ley procesal de trabajo. ¿Ya? Ahora, el proceso abreviado laboral como tal eh, que regula esta nueva ley debe, debería durar en realidad en primera instancia como máximo, como máximo 90 días, ¿ya? Hábiles, ¿eh? Contemos hábiles porque si nosotros contamos solamente 90 días estaríamos hablando de tres meses, pero si son días hábiles aproximadamente serían cuatro meses, haciendo un, un cálculo, ¿no? Al tanteo, es decir, solamente con el proceso abreviado en esta nueva ley deberían durar cuatro meses. Ya Un proceso que dure más de este plazo en nuestro país en realidad no es un proceso célebre. Sin embargo, lamentablemente, este proceso abreviado no se está cumpliendo dicho plazo. Ya también tenemos lo que es el principio de oralidad. Este principio de oralidad, en realidad, y como lo hemos venido señalando en clases anteriores, es uno de los principales eh, primas, en realidad, dentro de lo que es eh, el, eh, la aplicación de esta nueva ley procesal de trabajo, teniendo en consideración que eh, se asientan y se fundamentan en base a este también los demás principios. La inmediación del juez requiere de la oralidad también dentro del proceso laboral pues en realidad eh, con mecanismos que permitan también que el juez pueda involucrarse en el proceso, ya no solamente como un espectador, sino también como un director dentro de este debate. no Por otro lado, también gracias a la aplicación de este principio eh, de lo que es la oralidad dentro del proceso, puede desarrollarse de manera mucho más expeditiva, eh, se hace mucho más efectivo lo que es el principio de economía procesal y de manera eh, también lo que se logra es la veracidad de que busca construir, seguir este proceso y que constituye un principio del cual también se logra alcanzar una mucho más rápida sencilla ante un proceso ¿no? en donde la actuación quizás de las partes dejará evidenciar de manera más certera y evidente eh, la autenticidad de cada una de sus posiciones ya ahora dentro de lo que es el proceso abreviado laboral que eh, se han establecido eh, bastantes pronunciamientos respecto a ello y se le considera si es una vía igual satisfactoria respecto a lo que es el proceso de amparo. Eh, podemos establecer en realidad quizás a, a, a grandes y como características principales de este proceso abreviado laboral que eh, corresponde determinar pues, si este proceso puede ser considerado igual como una igual eh, como una vía perdón igual satisfactoria de lo que constituiría el proceso constitucional y amparo ya han no habido pronunciamientos ha habido una casación que justamente el día de hoy va a ser materia de análisis que hace un pronunciamiento respecto a ello ahora eh, este proceso abreviado laboral en su conjunto eh, como tal eh, Puede, sí, se puede, como habíamos establecido, demandar lo que es como la reposición en el cual se centre como una pretensión única dentro del proceso, ¿no? El proceso abreviado laboral en el cual se demanden lo que son afectaciones a la libertad sindical, el cumplimiento de obligaciones también dinerarias no superiores a 50 unidades de referencia procesal, no se tomarán en cuenta, en realidad, al momento de resolver lo que es la incógnita que ha motivado eh, eh, respecto a esta relación que existe con el proceso de amparo que lo vamos a desarrollar. ¿ya? Ahora, el proceso abreviado laboral en realidad tiene eh, diferentes etapas. Dentro de estas etapas del proceso, primero está lo que es la demanda. Nosotros sabemos que todo proceso inicia con la presentación de la demanda. Esta demanda dentro del proceso abreviado tiene una calificación de cinco días hábiles, en las cuales, igual que en el proceso ordinario, hay dos opciones. Una, que se declare improcedentemente este, una improcedencia notoria de esta demanda o una subsanación dentro del plazo de 30 días. Ahora, luego de ello, si es que se declara improcedente en la demanda, bueno, no hay problema. Si es que se produce esta subsanación dentro del plazo de 30 días, se va a hacer lo que es el autoadmisorio de esta demanda. Ahora, una vez que se ha admitido esta demanda, se va a producir lo que es la citación a la audiencia única de conciliación, que es en un plazo de 20 a 30 días hábiles. Eh, estaba revisando el chat un ratito. Ya, a ver. Ya, lo que es la admisión de la demanda, la citación a la audiencia única de conciliación, igual dentro del plazo de 20 a 30 días plazo de 10 días antes. Ahora, si el demandado no asiste, la audiencia continúa sin con él, eh, si el demandante, perdón, no asiste, la audiencia va a continuar con el demandado. ¿ya? Si ambas partes asisten, eh, puede darse primero lo que es la etapa de conciliación. Eh, como habíamos mencionado también en el proceso ordinario, sin acuerdo. O extremo no conciliado, el juez va a precisar lo que son las pretensiones en materia del proceso, el juez va a entregar al demandante copia de la contestación, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios ofrecidos, también se puede dar eh, como otro caso que si es una cuestión de puro derecho o que no necesita actuación probatoria, se va a proceder a lo que son los alegatos y la sentencia... Y con acuerdo total, extremos conciliados o extremos no controvertidos, también se va a dar una resolución con la calidad de cosa juzgada habiéndose llegado a una conciliación. Ahora, también una vez que se ha admitido lo que es la demanda con la citación, emplazamiento, ya, si ambas partes en realidad no asisten, eh, el proceso concluye si no se solicita una nueva fecha dentro del plazo de 30 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy citada para el día lunes a mi audiencia, eh, para la audiencia ¿no? eh, única de conciliación, ahora, y yo no concurro a esta audiencia, no concurre ni la parte demandante ni el demandado, el juez puede concluir el proceso si es en un plazo de 30 días hábiles, es decir, contados a partir del día siguiente, quiere decir del día martes en adelante, 30 días hábiles. Yo no solicito una reprogramación. Pasado dicho plazo, automáticamente el juez da por concluido el proceso. ¿Ya? Ahora, tengamos en cuenta que si se ha dado esta etapa de conciliación, han asistido a ambas partes y no se ha llegado a ningún acuerdo conciliatorio, ¿ya? Y el juez va ya precisó lo que son las pretensiones en materia del proceso, el juez ha, ha hecho entrega al demandante de parte de lo que es la copia de esa contestación, y le ha otorgado ya un plazo prudente se va a continuar con las demás etapas de la audiencia, como en lo que es confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y el fallo sentido de lo que es la sentencia. ya En realidad es muy parecido, por no decir casi igual, a lo que es la regulación dentro de lo que es el proceso ordinario. ya Ahora, este proceso abreviado laboral en la audiencia única se desarrolla en una sola audiencia, denominado como acabamos de mencionar, audiencia única. Comprende las siguientes etapas. ¿Qué quiere decir? Que en una sola audiencia va a haber conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia. Por eso se dice que la finalidad de este proceso es que se realice de manera célebre breve y específicamente cuando se están vulnerando derechos que requieren eh, o que están vinculados a una tutela de una afectación o vulneración de un derecho laboral reconocido dentro de nuestra Constitución y que requiere de que sea, de que sea un pronunciamiento rápido por parte del eh, juzgador, como es, por ejemplo, eh, en materia de libertad sindical, en la reposición o cuando son obligaciones de, don, de no dar superiores a las 50 unidades de referencia procesal, como acabamos de mencionar. ¿Ya? Ahora, el artículo 49 de la nueva ley procesal de trabajo establece respecto a cuáles son las etapas de la audiencia única. Establece que en el orden de relación de las etapas de la audiencia única tenemos. Primero se va a realizar lo que es la consideración. No podemos alterar este orden. Esto va a ser siempre como se debe desarrollar la audiencia. Primero, conciliación. Nosotros ya sabemos que si ambas partes están presentes y llegan a un acuerdo conciliatorio, definitivamente, automáticamente se cierra el proceso. Ahora, tengamos en cuenta, y como también lo habíamos mencionado en la clase anterior, la conciliación puede ser total o puede ser parcial. Entonces, si hay una conciliación parcial, automáticamente concluye el proceso, pero si hay una conciliación parcial, va a continuarse el proceso respecto a las pretensiones a las cuales no se haya derribado un acuerdo conciliatorio. En este caso, si es que continuamos el proceso, pongámonos en ese supuesto, luego de la conciliación va a haber lo que es la confrontación de posiciones, luego lo que es la actuación probatoria, luego lo que son alegatos y finalmente lo que es la sentencia. ¿Ya? Ahora, esta nueva ley, este artículo 49 de la nueva ley procesal de trabajo también establece que dentro de esta etapa de conciliación se desarrolla de igual forma que la audiencia de conciliación dentro de lo que es el proceso ordinario laboral. Como les había mencionado, diferencia con el, eh, con el proceso ordinario específicamente se radica en lo siguiente. La contestación de la demanda no se presenta en la audiencia única, sino en un plazo de 10 días hábiles de haber sido notificada con la demanda. Miren la diferencia. No sé si ustedes recuerdan que en el proceso eh, ordinario laboral el juez que convocaba la audiencia te decía que el día de la audiencia tú tenías que concurrir con tu contestación de la demanda. En caso no haya conciliación, automáticamente se le ponía, se le, como tú ibas con tu contestación, se le corría traslado a la otra, a la parte demandante para que tomara conocimiento de ello. En este proceso abreviado laboral, no. El juez te dice, yo te notifico y solamente tienes 10 días para tú contestarme. O sea, quiere abreviar todo de tal manera que la otra parte también tome conocimiento de manera rápida de lo que es esta contestación de la demanda, ya. Asimismo, el juez debe hacer entrega al demandante de la copia de la contestación y sus anexos en la audiencia, otorgándole un tiempo prudencial para la revisión de los medios probatorios que le han sido ofrecidos, pero específicamente la contestación de la demanda en este proceso abreviado se va a dar en el plazo de 10 días desde que te has no sido notificado con lo que es la demanda, ya. Ahora, el proceso abreviado laboral también eh, en estas etapas tiene lo que es, por ejemplo, el informe pericial, ¿no? Este informe pericial eh, está facultado a ordenarlo el juez, ¿ya? Bajo qué supuesto que el demandante ha planteado cuestiones probatorias que requieren lo que es la realización de un informe pericial. Ya, esto se realiza con un procedimiento de solicitud en el cual el juez suspende la audiencia, va a fijar fecha para su continuación dentro del plazo de 30 días a siguientes y es de carga del demandante lo que es la gestión correspondiente al informe pericial, es decir, de realizar los pagos y u otros que solicite el juez para la, eh, llevar al desarrollo de este. Un momento, por favor, disculpen. disculpen, sino que hace frío y se acercan la garganta de tanto que hablamos. Pero bueno, ya. Es decir, este proceso de laboral también dentro del artículo 49 de esta nueva ley procesal pues, de trabajo, eh, como dentro de esta etapa de audiencia única, el informe pericial, como habíamos que quede claro que declaro, es puede ser facultado para ordenarlo el juez bajo el supuesto que hemos señalado, el procedimiento de una solicitud en el cual el juez va a suspender la audiencia y va a fijarla dentro de los 30 días hábiles siguientes, y acuérdense, es de carga del demandante la gestión correspondiente a lo que es el informe pericial, ¿ya? Ahora, eh, vamos a hacer un esquema comparativo específicamente dentro de lo que es el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral, ¿ya? En el autoadmisorio, por ejemplo, es de 20 a 30 días y se cita lo que es la audiencia de conciliación. En esta audiencia de conciliación, eh, miren, observen acá, se va a hacer lo que es la contestación de la demanda. Es decir, tiene hasta, desde que sea ha notificado en el proceso ordinario laboral, va a tener, va a tener en realidad, pongamos, 30 días desde que, hasta que se cite la, que es la audiencia de conciliación que va a llevar lo que es su contestación de la demanda. Luego van a ser 30 días hábiles para la audiencia de juzgamiento, donde se van a realizar todas estas eh, actuaciones igual que en realidad en el otro proceso, ¿no? Confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, ¿ya? Pero miren esta diferencia, que en el proceso ordinario laboral primero se convocaba una audiencia de conciliación y posteriormente dentro de 30 días hábiles posteriores a una audiencia de juzgamiento. Luego de esa audiencia de juzgamiento donde se han desarrollado todas estas actividades, cinco días después se puede, hábiles se va a notificar lo que es la sentencia de ser el caso. Ya, mientras que en el proceso abreviado laboral, el auto admisorio, ya, se admite el auto admisorio de la demanda, pongamos de que no ha sido declarado improcedente y si, si se le tenía que succionar dentro del plazo de tres días lo hizo, entonces se admite esa demanda a trámite. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ha notificado, yo te notifico aquí, por ejemplo, el día lunes la demanda, a partir de ese día tienes que exactamente 10 días hábiles para contestar no es como el proceso ordinario que vas a tener 30 días hábiles o hasta que sean la fecha de la audiencia conciliación tú tienes 10 días en los cuales tienes que presentar al juzgado lo que es la contestación de la demanda ahora a diferencia de como el proceso ordinario que son de 20 a 30 días para la audiencia conciliación en el autoadmisorio ya con este autoadmisorio en el proceso abreviado laboral son eh, también de 20 a 30 días hábiles para la audiencia única, a diferencia de lo que es acá es audiencia de conciliación, audiencia de juzgamiento, acá es la audiencia única. En esta audiencia única está conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, es decir, no alarga tanto el proceso, hay, un, hay una reducción en realidad casi de 30 días a lo que es el proceso ordinario laboral, sino que en este, en una sola audiencia, convoca conciliación, confrontación, notación probatoria, legato, sentencia, todo en uno. Igual tiempo, tiene cinco días hábiles posteriores para lo que es la notificación de la sentencia. Ahora, las principales diferencias entre ambos procesos mayor concentración de etapas procesales dentro de lo que es el proceso abreviado laboral, el otorgamiento en plazo de 10 días para el demandado para que comparezca al proceso y conteste la demanda bajo apercibimiento de que se le declare rebelde. ¿Ya? En realidad, esas son las dos principales características que tienen ambos procesos. Lo que es concentración de eh, etapas procesales, es decir, punta audiencia de conciliación y audiencia de juzgamiento, la cual va a ser denominada audiencia única dentro de este proceso abreviado y el otorgamiento de respecto al plazo para la contestación de la demanda en este proceso abreviado solamente son 10 días, si no, no comparece el demandado y se le puede declarar rebelde ¿Ya? O sea, profesora, disculpe que me interrumpa, ¿puedo contestar en 10 días? Solamente en 10 días. María. En 10 días, o sea, dentro de los 10 días. Okay. Dentro de los 10 ah, días. Claro, 10 días, desde que te notifican. Mientras que en la audiencia, en el proceso ordinario que habíamos tocado habíamos la semana pasada, tú podías, recién tenías plazo para contestar tu demanda hasta que ibas a la audiencia de conciliación. ¿Se acuerdan que, no sé si recuerdan, que yo les he dicho que tú ibas a la audiencia de conciliación y llevabas tu contestación de la demanda? En este proceso de obligado laboral no pasa eso. Solamente te dan 10 días para que tú contestes la demanda. ¿Por qué? porque esta audiencia única de concil esta audiencia única vas a concentrar todo, no quiere decir que vas a tener tiempo para más, ¿por qué? Porque vas a tener que hacer ahí conc conciliación, confrontación de posiciones, actuación, mientras que en el proceso ordinario di divide esta etapa, primero conciliación y luego juzgamiento. ¿Ya? Sí, Mónica. Sí, sí recuerdo la clase, sí profesora, muchas gracias. Tiene razón, gracias. Ya, hasta aquí, perdón, hasta aquí alguna duda o consulta que tengan respecto a lo que es el proceso, proceso abreviado laboral, que es el que hemos desarrollado. En realidad creo que está entendible, pero de todas maneras. Para mí está clarísimo. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, Continúe. Dime, Guillermo. Buenas noches, profesora. Soy sí, buenas noches, Tengo Guillermo. Tengo una, una pregunta, una curiosidad, porque usted empezó, al inicio de una clase, decía que, si bien es cierto, no se está cumpliendo con los dos objetivos, ¿no? Que eran los plazos pues, para la mediación, ¿no? Se cumplía. Y mi pregunta iba, eh, ¿a qué se debe que no se está cumpliendo? ¿Qué factores están influenciando? ¿Sí? Ya. En realidad, básicamente, uno de los principales sustentos para el no cumplimiento de estos plazos a veces o el retardo en el desarrollo del proceso es la sobrecarga que tienen los procesos. Si bien es cierto, en realidad, esta nueva ley procesal de trabajo lo que buscó es la simplificación, eh, si vemos en realidad el proceso abreviado, en realidad está haciendo está una reducción de tiempo entre un proceso ordinario y un proceso abreviado, pero también tengamos en cuenta que solamente hay determinados tipos de procesos que pueden llevarse bajo esto, bajo lo que determina esta, esta nueva ley procesal de trabajo, pero también tengamos en cuenta que no solamente pues, cuando... Se implementó, se implementó esta nueva ley que ha sido de manera paulatina que lo tocamos desde la primera clase en diferentes eh, distritos judiciales a nivel nacional eh, no hemos visto quizás un gran cambio, ¿por qué? porque empezó también el amontonamiento de sobrecarga procesal y parte de ello es que en realidad lo que se debería hacer también es buscar en realidad y como parte de ello y que en algún momento también se lo en realidad el juez puede la facultad de instar a las partes a arribar a una audiencia de conciliación. Muchas veces el juez quizás, eh, porque tengamos en cuenta de que a veces las defensas son quienes no quieren arribar a una conciliación sin explicarle realmente a las partes eh, qué beneficios les traería, ¿no? Aplicar o someterse a una conciliación. Entonces, lo que debe hacer también el juez es instar a las partes y explicarles qué beneficios tendrían y si le convienen o no a las partes, bajo qué parámetros. Porque el juez, dentro de, esta, dentro de este nuevo proceso laboral, ya son, no solamente es el vedor, sino también, no, eh, como lo habíamos mencionado, no solamente es un espectador, sino que también él participa activamente dentro del proceso y tiene estas facultades que ha implementado. Pero específicamente, Guillermo, el punto justificante él, eh, es la sobrecarga procesal que tienen los juzgados a nivel nacional y quizás debería ser la implementación de más juzgados en materia laboral. Gracias por ser muy amable. Ya. ¿Algún otro duda o consulta? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Lenin. Doctora, eh, tengo una consulta el, sí, el proceso abreviado laboral eh, suena como a un sistema alterno de solución de conflictos. ¿Se puede considerar así? No. Lo que pasa es que cuando hablamos de solución de conflictos, eh, son eh, procesos eh, que podían de una u otra manera, eh, bueno, sí, acabar el conflicto de manera más rápida. Si Estamos hablando como lo que es conciliación entre otros. Pero este proceso abreviado en realidad es un proceso en realidad en el cual tiene todas las etapas. La única característica y diferencia del resto de procesos es que concentra todos estos actos procesales en, un solo, en una sola audiencia única. Esa es la única diferencia. Y con respecto al tiempo no y a la contestación. Pero si lo queremos establecer como tú dices. Como Se le escucha entrecortado, doctora. ¿Todos me escuchan entrecortado o solamente su compañero? Disculpe. Se me escucha normal, doctora. Está claro. Porque me escucha normal, doctora. Pero yo le escucho lento. Ah, escucho mucho la debe ser porque estoy en Nueva York. No se escucha muy bien. Lenin está en Nueva York. Lenin, ¿qué haces en Nueva York? Creo que está... No, en la avenida, doctor, en la avenida. <risa> doctora, mentira, él está en Arequipa. Ah, tengo, no, es que él está en otro país. Él pues, es que eh, ya, porque está en Arequipa, cree que, que, que está en otro país. Ellos dicen que están en otro país. <risa> Le suben los humos, el de suben los humos. No, los arequipeños son personas sumamente lindas, pero en algún momento, sí, miren, tocando un ratito para siempre eh, alegrarnos un poco el día, es como que en algún momento, este, acá hay Nica hay magistrados que son arequipeños, ¿eh? no todas las personas son iguales, hay ¿eh? igual como creo que en cualquier lugar, ¿no? pero yo me acuerdo que hay un magistrado acá que dice que es de sangre azul, y yo le digo, ay doctor, le digo, y, y cómo es la vida, ¿no? se ha enamorado un y yo le digo, miren, se ha enamorado un que no tiene sangre azul, ¿eh? por si acaso, se le va a mezclar la sangre, ah, pero pero, bueno, <risas> dicen, eso sí, ¿eh? y lo que sí reconozco de ellos es que son muy orgullosos de su localidad, defienden mucho su localidad y son muy unidos los arequipeños, eso es bueno.